Estamos aquí en el British Museum. Al parecer hay pieza oriental. yo soy el que está en el museo, por supuesto